Bienvenidos mis pequeños exploradores, bienvenidos a un vídeo más de exploración urbana ¿Me diréis qué cojones algo así? Pues bien, es que estaba editando, son las 3 más o menos de la mañana para que os hagáis una idea más o menos hasta qué horas me quedo editando para hacer los vídeos y dije vaya mierda de intro que hice en el lugar básicamente por el audio, el audio es un aspecto que me ha fastidiado mucho últimamente así que he decidido comprarme este micro, el Rode VideoMic Pro que la verdad va bastante bien para los vídeos y bueno espero usarlo en las próximas exploraciones y simplemente era para introducir un poco el vídeo hemos ido a un ambulatorio que bueno, nos dificultó bastante la entrada ya que estaba en un sitio bastante complicado de acceder pero bueno al final conseguimos entrar y mereció mucho la pena porque ya veréis qué cacho sitio así que acompañadme y vamos para allá Pues que, la no de... que no habrá alarma, ¿no? La alarma, la única entrada que puede estar ahí? es allí, donde la puerta roja. ¿Sí? No creo. O sea, porque esta no. Por si acaso no nos vamos a acercar Claro, ahí. es lo que digo, por si acaso. Del portero, ¿no? Que decía, sí, estaba el, el, el de seguridad. por aquí tenía. que no sé, sería esta a lo mejor. ¿no? La esta de alarmas, que tenía el nombre de la alarma aquí fuera, ¿sabes? Sí. Hmm. O sea, ¿quién se hace una radiografía así? En plan como Well done, ¿sabes? Soy el puto como para Por cierto, he cogido llaves. Mira tú. Pone tercera sala de digestivo. No sé si he leído en un cartel que ponía digestivo de allí, por si acaso las he cogido, a ver si abre. Ah, vale. Sí. y terapia de grupo como la sala de rehabilitación ahí abajo sí. pondría una cuerda enganchada a la polea y es para estirar sí para pues hacer es de... pues estamos en otra sala de rehabilitación y como veis pues bien. por aquí tienen distintos tipos de de aparatos ya todo esto para Rehabilitación y está bueno. No sé si habréis visto, porque creo que todavía no he subido el vídeo de Nissan. Hay una máquina como esta. Cuando veáis y suba el vídeo de Nissan, lo veréis. Es como una máquina súper rara, súper rara. Y es como que se mueve. Bueno, esta no sé si si funcionará igual que la otra, pero es como que se movía esto. Dabas por ahí a un pedal. y porque está lleno de ventanas y después estamos aquí con los putos focos alguien, alguien, alguien, alguien ¿Qué? ¿Ves a alguien? No A ver Esto lo voy a hacer rapidillo, ¿vale? Qué genio Ai, esse aí.